Eh, bueno gente, les agradezco a todos porque eh, hoy en un directo llegamos a los 300 suscriptores Y tenían planeado desde hace bastante ya, como especial, reaccionar a momentos eh, de videos de hijos que dan mucha pena ajena, según yo Así que bien, ¿no? Será ahorita, escreme ahorita a la hago. Ok, acá tengo, eh, Acá tengo la, la lista de mis videos, no descargué todo, simplemente lo de 2015 hasta ahora. Y bueno, el primer video también tiene un poquito de vergüenza ajena, ya que bueno siempre no modulo pero acá no module nada más. hola, yo blanco mi nuevo canal ah, pero, pero, pero, pero, pero. Eh, Es ver, mil... a ver, a ver que voz de niño de rata tengo okay, no, acá tenía 8 años así que es 2015, hola, hola yo blanco mi nuevo canal Es mi nuevo canal pero si no me hizo otro canal antes este fue el primer canal que tuve y el único eh, voy a subir, no sé, videos, etcétera, no sé No sé eres un anuncio del canal, yo creo que la disfruten el, el que Ok, seguimos con el segundo video, que es uno de los cringes, pero fue el primero más famoso que tuve donde juega Mortal Kombat y acá lo vamos a ver. Módula, amigo. Yo me tomé la molestia de ponerle subtítulos al video en el video de YouTube. Su escucha ah. todo ruido de fondo, mira. se sí, la lleva a todo, ¿no? Porque es que tiene la computadora mal ahí. Eh, a ver si lo tengo agarrado de los huevos Ok <risa> Esta es me ves. quieren ver ganar Pues sí, esta será la vocación Mira, entonces vez... lo voy a subtitular Pero miremos, porque a ver, a ver. Tal como es uno Esta es me quieren ver ganar a ver. <risa> Toma Los huevos, todo cagado Bueno, ven, él me quiere cagado a mí Pero no te lo permito Delante de mis dos suscriptores No te lo permito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 Bueno, acá la música toda rara, básicamente. Eh, no da pena ajena, esto básicamente es como cualquier grabador. Este también. Amigo, modulás menos que me fijé, primer, boludo Acá todo se tuvo que instalar así de una, todo en el escritorio. A ver, se puso en el escritorio, está relleno. Se notaba que era una versión demo y todo eso fue amigo. Mira, mira esta parte, mira esta parte, escuchen Le voy a subtitular. Fue bueno, Franco, ¿se alcanza? Muy bien, Pablo, un abrazo de todos. ¿Alcanzará? No, no alcanza. No, voy a poner mi nombre real. Voy a poner mi nombre real y le saca la N al francón, no puedo creerlo O francón no sé. Y bueno Acá no estaba tan la pero no importa básicamente esto es todo Mira, mira, mira, mira, mira Acá lo tuve que sacar porque quería hacer otra parte y no la hice Mira, le hice todo esto, ay no puedo creer Ay dios mío, esto es franco de estos tiempos Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Soy fracones, el la... Ok, no sé qué me pasaba. yo intenté ser gracioso ahí, pero no Y hoy vamos a jugar en un cosmo game Aquí empezamos pasado? O sea, ni siquiera estaba mal, ni siquiera estaba enfermo ni triste. Quería suena gracioso, pero suena como un. como un anciano que ya está en decadencia por 10 días y tiene la garganta rota al mismo tiempo que le están haciendo un masaje doloroso. <risa> este bolsa es geometriash, Dash. Lo peor de todo es que era un límite de tiempo de <risa> una <risa> potencia... <risa> ay, ay, ay, ay. ay, ay, ay. ¿Qué me pasaba, por Dios? <risa> aviso que ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay este ay eh, están en el... <muchas> y bueno eso fue todo ABI tu bueno. a mi te gustaron eso a mí te bueno bueno da cringe está ok voy a hacer una pausa acá para buscar los video de youtube mochi <risa> cree que le esté peleando en todo el tiempo Dios mío bueno lo que les quería decir es que en el año 2016 si no mal me equivoqué sí, en el año 2006 me interrumpo mismo, ya sé. bueno lo que yo hacía era básicamente no tenía muchos estudios ahí y aparte no tenía que editar ningún video porque además yo quiero editar los videos, básicamente no es que no quiera pero ahí como no sabía editar ni nada yo simplemente grababa otros videos un día por ejemplo o incluso podía grabar un video. Ir ahí nomás subirlo y después grabar otro, ahí no subirlo y o incluso grabar, parar después y, y grabar otro. Y eso es lo que hacía, grabé toda esta huevada, toda esta huevada grabé en un solo, bueno, no, no todo, pero la serie de Cheese Play, esa que ven ahí, eh, grababa todo básicamente todos los días básicamente. ¿Y sabes que es lo peor? El sonido está redistorsionado por la mala calidad del video. Tienen que ver esto, tienen que ver esto. Hola amigos de youtube Hola amigos de youtube Comisamos No me nada de esto Esperen, esperen Ok, acá no tenía mi computadora y grababa todo con otra Y con la de mi hermana seguramente, con mi prima Y no no recordaba que saludaba así mira, Escuchen, escuchen de nuevo, escuchen de nuevo, estoy cansada Hola amigos amigo de youtube Hola amigos de youtube Hola amigos de youtube Hola amigos de youtube Hola amigos de youtube Hola amigos de YouTube, cómo están? Hola, hola amigos de YouTube, hola amigos de YouTube. Hasta mí mismo del 2015 me dio, eh, hasta mí mismo del 2016 me dio cringe mi saludos, Mi primer saludo. Bueno. Ah. Bueno, básicamente esto lo voy a pausar, ya que va a detectar como contenido para niños, así que bueno que Youtube no me tocó nada como contenido para niños ya que lo demás lo borré y a ver miren esto esto es de 2006 también creo y básicamente grababa Resident Evil 4 eh, con el, la pantallita del televisor antiguo que tenía yo y tiene 6 likes 5, no 5 likes 7 dislikes y me lo merezco básicamente porque no grabó bien Ahí, está la buena, y le pedí a mi padrastro que me grabara básicamente Ok, si ven algunos grabos ahí, no, no, no sé yo es que mi YouTube, el YouTube de mi computadora anda mal, algo en la pantalla tiene y se te va cada rato. La cosa es así, eh, yo le pedí a mi padrastro que grabara todo y ahí mi abuela está viendo todo, en... ay qué de abuela. Y ahí le vi que estaba jugando con la Wii, o sea tenía el Resident Evil 4 en la Wii, y básicamente ahí lo graba. La pantalla que ve Y ahí tiré algo sí, sí. Vamos a, a esto güey. Hola amigos de youtube, Hola. Recién ahí decía el amigos de youtube, abre Esto no lo voy a editar tanto porque creo que queda así nada más Y la pantalla está arriba de la calidad. Ay, Dios mío, Dios mío, me da vergüenza. Bueno. Para, para que vean comer era el francón de antes. El francón de antes. Dios mío, encima no se ven hace ve todo brilloso. Ay, Dios mío. Bueno, vamos con esto Ok, acá lo que hacía yo es hacer puros videos y todo con el editor de antiguo de YouTube. Acá empezó a hacer las miniaturas en el 2016, creo. No, en el 2017. Y pues nada, básicamente subía todo con el Fraps y todo. Arremato. Ahí empezó a grabar bien. Ojo, ojo a este video, porque antes yo solía subir videos de comparación de obras que de Chucky, ya que me dieron ganas de hacerlo porque veía otros YouTubers. Y hacerlo, y como yo quería que saliera de, de tal escena, lo hacía yo mismo Entonces subí un montón, me lo obligaron por el derecho de autor O sea, no lo bloquearon Tenía eh, el derecho de autor, básicamente de, a mí no me importaba nada Y ganaba mucho eh, mucho dinero, iba a decir, vueltas eh, Ganaba muchas visitas con este vídeo pero al final me lo que mató por el derecho de autor Los eliminé todos Primero los puso en privado y después los eliminé yo y nada, eh, este no me dio el derecho de autor, básicamente eh, Bueno, acá sigue todo mal puesto Acá tenía la intro que hice con una página Acá tenía todo grabado con el celular Acá hice otro video famoso Que es nada, fue el audio japonés eh, Acá grababa con la computadora grande Que es más mala que esta Grababa todo con un conversor de videos Ay, Dios mío No lo quiero mostrar porque sería alto relleno mostrarlo eh, en serio, se los digo. Eh, nada, acá me había ausentado por tiempo. Acá comencé a grabar con la computadora que siempre grabo. Y iba todo bien. O, actualmente no tengo la cámara porque se me desinstaló el driver. Así que básicamente no la tengo. Ay, Dios mío, llegamos a esta parte. Llegamos a esta parte. Ok, Franco. Okay. Acá. En esta parte comenzó a hacer puros videos de una sección llamada What, que era yo contando chistes, sea malos o no. Y pues nada, yo lo que hacía era poner efectos de video con el conversor de videos, que se podía ponerle audio a un video solamente, así que yo lo que hacía no era cortar un video ni nada Era, o sea, era el chiste, hacer un video cortito de yo mirando la cámara y poner el efecto de sonido ahí porque. El conversor del video tenía la opción de ponerle el audio a todo el video, así que yo hacía un mini corte y nada. Ahí lo van a dar. Por favor, YouTube, no me lo bloques. Hola amigos de YouTube. Y encima estoy toda la tarde. Y encima estoy todo el pelo largo. ¿Cómo están? Es franco, al final. De... ¿Por qué hablo tan bajo? No sé. Y ves la voz que tenía antes. Tenía esa voz así. Ahora tengo visto, a perro. ¿Y? Uh... Eh, eh, eh. 2000 años más tarde Acá lo, lo que hice fue con, eh, unir al video porque era un conversor de unir videos Así que no editabas eh. Eh, eh, 2000 años más tarde que... Bueno, un chiste um, ¿Qué le dijo la vaca otra? Nada porque las vacas no hablan ¿Vieron, vieron, vieron? Nada, porque las vacas no. Puse otro video y le puse el audio. <risa> ¿Ves? No se llega a muy bien. Nada, porque las vacas no. Bueno, no se llega a muy bien, pero mira. <risa> ¿Ves? ¿Y se corta el audio? Bueno, otro. ¿Ves? acá No me acuerdo. Va. Bueno. Eh... Bueno, eh, la pantalla está medio cortada acá, pero era para acomodarlo bien. Muy bien, eh... Hizo un montón de watts que por el momento son todos un fiasco, pero igual lo vamos a ver en algunos. El video ya durando 15 minutos porque ya era aquí el bandicam, así que está todo bien. Bueno, eh, Voy a poner la pantalla si no más, ya que si no... Ay. Para que... Este es el, el Watt más famoso que tuve, ya que es el mejor para mí, el mejor entre comillas. Y miren. Acaba un chiste. Ay, ah, la voz en vez de cambiarme se me peló. Miren, miren la voz. Acaba un chiste. Acaba un chiste. Acaba un chiste. Y lo peor de todo, antes de. decir... Uy la cárcena. Eh, lo peor es que antes de ver el video. Eh, como sabrán algunos, yo hago eh, algo que se llama ITPH, que es eso, y un video y todo eso. La cosa es que yo cuando vi el primer ITPH quise hacerlo y utilicé este video en mi mismo video y hice algo que nada que ver con el TPH, o se arrepentía un montón de partes, no sé. Miren. ¿Qué le dijo la vaca otra? Nada porque las vacas no hablan. Sí, chicos. El mismo chiste que hice en el video pasado. Encima ahora corto el video. Ah. Los... Bien, acabo otro chiste. ¿Qué le dijo un árbol a otro? Nos dejaron plantados. Ok. Bueno, Bien, acá va otro chiste. ¿Cómo era? Dos mil años más tarde. Acá viene lo peor y se pone el 2000 más tarde y fingir algo que estaba cortado y yo haciendo algo gracioso y decía, ah ya está grabando pero miren y lo puedo es que no es joda básicamente yo quería hacer eso en ciudad miren por unos instantes yo me preparo para hacer eso miren vieron vieron vieron vieron eso pero eso lo voy a cortar, miren, miren, miren eso ¿Ven? ¡Ven! <ríe> ah, ¿ya ah, hablando? Bueno, era, el chiste era Yo le dijo a una persona que odiaba tanto, a la otra persona que lo odiaba tanto también Acá quería poner el sonido del piiip en y yo siguiendo disfrutando Obviamente le dijo ¡Ay no! ¡Ay no. no! Y el audio separado, como lo del otro video ¡Ay sí duró mucho Bueno, acá mi amigo Nacho me pidió que pusiera el, el canal Así que suscríbanse a él ¡Ay Dios mío! Gracias a todos por el video mm, Y dale like, dale dislike, comentar, insultar, denunciar Ay, ah, el saludo que tenía antes. Continuemos, chicos. A ver. Acá la cosa es así. Bueno, acá soy habido con el Fraps sobrevivía. Ok, empezamos en el 2018 ya porque el 2017 hacía todas esas huevadas que pudieron ver y pudieron ver eh, ahorramos el video y eh, se quedan vistosos, muy bien. Acá hizo otra intro, acá es el último, acá ven, eso es en el 2018. Eh, nada, grababa Resident el 4, horas. sí bien, empecé en esta PC que estoy haciendo. Grabé bien, el, el juego me, me divertía mucho con él. Acá ya conocí a mi amigo Matrix LOL, por lo que él me comentaba da hay mucho R4 y todo eso Acá ya aprendí a editar, básicamente Este es mi, ah, es mi primer gameplay editado Van a ver No está tan cringe, pero aún así las ediciones no son muy buenas Pero sigo teniendo algo cringe todavía, básicamente okay. eh, muy bien eh. Nada pues, a ver Acá, aunque no pase lo cringe, yo tengo que decirles algo muy importante sobre este video que ven acá, que es el recién el 4. Bien. Bueno, eh, acá también se me escuchaba ruido de fondo, así que básicamente eh, era algo muy cringe para mí. Por eso hago videos cuando estoy solo, no sé. O trato de que no se me escuche el sonido. se si le gana a Krauser fácilmente re... miren acá querían tener la manera más fácil de ganar a Krauser que todos sabemos que es el cuchillo pero no importa ¿cuál es? no sé chao ay dios mío mira acá hacía chao y tenía la línea negra acá la otra línea negra acá el, el, la imagen esta y aparecía el texto acá que es el mal puesto y todo eso con la sombra y todo eso la intro se básicamente, miren, miren, miren Hoy bueno, les voy a enseñar como matar a Cruz si sí, Muy bien La es... Mira, mira, acá puse... cuando no. acá con Pero el video el... la... Acá está con el Kouser Es con el... el Muchos lo sabrán no pero lo que ustedes no saben pero ni acá lo ¿No ponemos en el maladín? después de esta parte de él puse la, así eh, que eh, bueno, así no que usted la, y acá estaba yo enojado algo que no sabían es que yo estaba enojado Definitely. ahí súper enojado porque hizo un montón de intentos y todos fueron fallidos básicamente y y tú vas a haber ver una y otra vez y eso que el Fraps graba un montón de... de pesos, tiene los videos, ¡ah! Así que le puse la granada de su arriba y había agarré la otra y se lo maté. Y así de padre se mata a Caruso. Sí, claro. Fin. Chau. Chau. A ver, continuamos con esto Ok Este video, uy Este video, chateando conmigo mismo desde Facebook Eh, miren la cara de drogadito que tengo en la portada del video, no, bueno, en, la, en la miniatura Ah, estar tan mal editado este video que no soporte el cringe, boludo. Ahora voy a chatear conmigo mismo. Sí, claro, ahora vas a chatear con vos mismo. Mira, ahí ponía yo. Hola, porque soy yo mismo, obviamente. Acá pegué ver, una entiendo. captura de otra conversación que tuve. Y la cámara mal puesta Ay. Ay, no puede ser Ay, no puede ser ¿Saben qué? ¿Saben qué? Listo Benjamín, tu like se lo comí Ahí lo puse bien, pero en fin Dios mío, ¿qué estaba pensando? Ay, no puede. ser, Qué es, pelotudo así. Puso blanco. Sí, claro, pero yo le había puesto antes, pelotudo. En fin, acá se me ha trabado la computadora, no puedo creerlo. Mira la, la cara de droguito, la cara de drogadicto. Vieron, vieron, vieron. Acá. No. Esperan, espera, ver esperen acá, esperen acá, pero... acá, pero... acá, Acá, ¿Por qué tengo esa cara? Lo peor es que salió la miniatura. Ay ah, no puede ser Le hago zoom y aparecerá chiquito Y No, nunca entendí esto Nunca entendí por qué puse esto Simplemente porque lo quería poner ¿Cómo? Y mágicamente me pongo triste yo Y no porque era yo mismo Simplemente porque eh, Yo antes quería poner algo como que ya no soy más topiego lo así. Y básicamente yo siempre suelo hacer cosas que quiero explicar pero nunca les explico y queda en mi mente lo que tengo que explicar así que ay, mejor saco esta parte porque tiene que en la intención. ah ya quiero terminar este video ojo ojo esto es eh, ojo esto es eh. Eh, uno de los momentos cringe, más cringe de todos mis cringe, momentos cringe, es de este video, que es muy bueno, pero también al final es muy malo. Eh, miren. Te desafío a un combate. Te desafío a un combate y no se sí. Acepto, dice, y no se le escucha nada. ¡Miren esa cara! ¡Miren esa cara! Acepto. La cara, oh, por dios, ¿qué tengo en la cara? Ok, frame por frame se ve la realidad, pero... Estoy... ¡Miren! No se ve casi nada la la peli... ¡Miren el golpe po... ¡Pam! ¿Miren el golpe que me di contra la pared? Y aparece básicamente en esta posición, o sea... Es la misma pared de acá, la acá. Ah, es re mal Acá quería hacer un plano de él, con el camisón, y mira. Parezco que estoy triste, todavía va a parecer enojado Parezco re triste Y ahí se lo ocurrió que la misma una no pared estaban, miren No puedo creerlo Si tan solo él nos hubiera tenido que ir cuando estábamos editando el video, todo estaría bien. Teníamos pensado en la segunda parte, pero eso puede quedar por otra ocasión Mira, acá le nació la abuela, pero se fue para atrás, miren Ay. mira acá él comenzó a bailar porque se movía mucho <risa> no puedo creerlo, y encima se le salió el agua de allí no puedo creerlo, mira Acá esquiva la bola <risa> okay. Acá el efecto de la bola no está muy bien hecho como antes Pero a ver Se le va la hora otra vez Se va para atrás Laura Y yo quise esquivar así Pero básicamente no salió la bola quiero eso el Kamehameha Y salió el último momento Miren, miren, miren Y mirá la cámara el pelotudo y Miren, miren, miren Acá el Kamehameha salió re mal Mirá y salió al revés también Miren, miren, miren Y miren esto Ay, Dios mío, queda... falta poquito para que termine, pero eh, no se preocupen. No se preocupen. Ojo, ojo, este video... Este video es eh, de eh, lo que pasaría después de que yo grabé la conversación de entre francos. Y bien, el mismo Aiden, mi suscriptor Aiden me p y su hermana me pidieron... Che, bueno subtítulos, subtítulo ¿qué hice acá? ¿qué hice acá? Y yo le puse subtítulos, es que, quiero que vean esto. Escúchame. ¿Por qué grabaste nuestra conversación? Bueno, tenía que hacerlo. Pero no puedes hacer eso. Yo hago lo que quiero. Acá quizás... Hacer... yo y ah, yo soy...? Ah, ah, ah, tú. Acá, acá quise hacer un efecto de dos francos, básicamente. Tengo otro video, pero también está mal hecho. Miren, lo que yo quería hacer es lo mismo que hizo mi primo hace unos eh, años que... Miren, yo lo que quería hacer esto. Voy a poner una imagen de expectativa contra realidad. ¡Hey! Muy buenas amiguitubes, YouTube. Tengo un nuevo video para el canal y esta vez de cómo hacer prácticamente esto en Camtasia Studios 8 Esto es lo que quería hacer, esto es lo que quería hacer, miren, miren, ven, ven Qué pelotudo que soy yo, o sea, no, básicamente es... mi primo lo hizo absolutamente mejor que yo, básicamente, porque yo quería hacer esto, básicamente ¿Todo bien? Sí, sí, sí, sí todo no, bien, todo bien, no nada. Bueno, vamos a enseñarlos. Perfecto, sí, vamos a enseñarles. Y bueno, hostia. Bueno, básicamente, el pelotudo acá soy yo básicamente. Ok chicos, acá me olvidé de mostrar algo muy importante Que marcó mi canal, no, no, mentira, no marcó mi canal, pero Esto lo recuerdo con mucho cringe Había hecho una parodia de Michael Jackson, le subió a Bad sin audio y le agregaba la canción de Soy Luna No está el video, yo lo borré, básicamente Lo podría volver a hacer para mostrarlo, pero Acá tenía todos los videos que había hecho Acá hay uno borrado, acá hay otro borrado, acá hay otro borrado Acá hay otro borrado, acá hay otro borrado, acá hay otro borrado. Acá hay otro borrado. Acá la, eh, la pantalla está borrada. ¡La compañera me dijo! No te... Sonido, sonido, sonido. Vean, sí, no te... sí. mi Miren esto. Miren esto. ¿Qué piloto? así Encima lo grababa sin el video, si que antes no sabía editar eso. No No sabía editar. Ok, uno de los videos cringe es básicamente este, que era de si te ríes pierdes, ahí ponía cosas raras y muy cringes. Vamos a verlo, vamos a verlo, espero que no me voten por derecho de autor. bueno acá sabía un, un poquito un poquito editar con sony vegas ahí que al final editar con sony vegas bueno, ¿no? hice, hice este video. no güey hostil le... no, video de la caída no, no, de edgar no güey aún si te metieras en el chalet está sucio está sucio no güey ya güey Esto no da gracia es que pendejo güey ya se le metió a tu nada, güey ¡Ya, güey! Mira. ¡Ya, güey, por favor, idiota! ¿Ya? ¡Ah, te no no no ya! ¡Ah, ¡Ah, Dios mío, ojalá no me vaya a copiarlo ahí Estaba viendo la, una canción de Belinda Decía, Ay ay ay, consigue mucho con esta canción Ojalá no me lo quiera, por favor, por favor, por favor. Es especialmente para vos Sos vos sí, para vos Estás haciendo el clásico sos del los... sos vos A la que le presté la goma y nunca más me la devolviste ¿Sabes lo que voy a hacer ahora? No te voy a invitar a mi cumpleaños Claro. <risa> ¿Esto qué mierda es? Es oso Guadalupe ¡Ay! ¡Dios mío! Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío, bueno. No. Ok, eh, siguiendo con lo cringe, acá tenemos la misión de Benja, que es una de las cosas más cringe que he hecho, no porque este Benjamín ni nada con el chilo, sino por lo mal hecha que está, no está hecho con Dios, me está hecho con el skin selector nada más. Hola. ¿Tú eres Benjamín el amigo de Franco? En vez de poner una sí, imagen de CJ en el juego, bueno, de captura... venmela, no te dejo con el pendejo de CJ. Cállate cara almendra, bueno Benja te llamamos la para la que ciudad, puedas gracias, ganar, para para. ganar dinero, y mi tío que no tiene nombre pero que todos le llamamos el tío gilipollas, dijo que era un Acá profesional o profesional en eso de, pero no que, te fíes, que, fíes de mucho de él. Bien, de no te preocupes. No lo sé, además me dijeron que ustedes... Pobre malapipol. Acá quise que como si el tío que pone hay... auto y deja, diga, ¿cómo consiguió este auto si es pobre? Ah, lo conseguí porque tengo plata. Y esa pues, escena, pero nunca la puse y nunca lo expliqué porque solamente queda en mi cabeza. No sé maldito coche. Esto es un asalto, marulete. Viene el burro y te la ah, Espera, no Hola. Hola. Acá tiene las líneas negras, no se puede ver, pero tiene las líneas negras. Sí, Soy joven Ben Full Screen. El más sexy de todo GTA, las chicas no pueden hacer nada al respecto todo Eso es de Mulan, es la película Mulan El mundo me pide autógrafo, soy el macho alfa de los santos, soy millonario un... Pues con la mano imbécil Mue Pelos. Que romper está acá Acá se supone que tenía, Benja le tenían que decir eh, tenés que disparar a una chica que consigue el dinero antes que vos Eso nunca lo expliqué porque solo en mi mente Creo la maté, bueno tengo que romper esta caja mala pipol, pero como la rompo... Pues con la mano imbécil. Muah por Hablando. fin tengo mi dinero, pero que es ese ruido. Ay, acá lo que, que de miedo? Miedo? Es, es la policía, no se mueva. La acá ja, Acá Ja ja ja ja, malditos vayas, eh, pero... Ay, Dios mío, no puedo creerlo, acá lo atropelló a CJ sin motivo. ¿Quién enrodea? Encima aparece acá, no, no, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Ya pones la canción de mierda y ahorita era un gol. Es de mierda la canción, es buena. Pero no se va a hacer no sirve de nada. Bueno. No me importa que muera, lo voy a Acá quiero que vean algo, quiero que vean esto. Estoy muy cansado, no debí meterme en este lío por CJ y el tío gilipollas. Acá pongo el truco de exactamente Te llevaré. De la policía, pero aún no, así. No vale. Otra no tapaba nada tanto... la Ay, no, no no no no no no mejor no mejor no mejor, no, mejor, lo, mejor. la policía mira acá quería hacerme como si ahí para que la policía me atrape pero después me salía y hasta y mira miren qué mierda que mierda eso ahora ahora ahora se ve a cj ¿Y? ¿Encontraste la plata? Sí. ¿Me la das? Sí, no. ¿Cómo que me la das? Se supone que él tiene que ganar plata. Ay, Dios mío, pobre. Eh, a ver, última cosa, última cosa, última cosa. Algo de 2019. Básicamente unas cosas gringes, pero Pero... Eh, bueno... No, no es. A ver, lo más cringe que tengo del 2019 creo que... Es básicamente, no sé... El video de Benjamín, el youtuber, básicamente. porque... no sientes bien a... este no lo voy a editar, lo voy a dejar así como está para que se me hablar con ese bombón ¿Por qué es los jugadores. no me da el espacio de la tablet, y porque me hago la tablet, no voy a volver. Así es un товs, que puedes, yo, o sea, el, bien, el breach, pero Mientras no grabo, voy a, voy como la no grabo, voy a, mientras no me ]okay, das <histiod> así que, así va a dentro de un año. A tendría algún cringe del 2020, de... no creo, ya pasó mi Ah, sí, yo bueno, los directos fallidos que sería de lo mostrar. Así que nada básicamente, simplemente eso, espero que básicamente les haya gustado el video, básicamente. Espero que ve, también vean videos antiguos y la apoyen porque era un niño ahí de 8 años, a 9 años, a 10 años. Porque en el 2015, o sea, todavía no había, no había cumplido lo, los 9 todavía. Y, o sea, en 2015 iba a cumplir 9, pero todavía no había cumplido 9 porque cumple en agosto, no en julio. Pero muchísimas gracias, en serio, muchísimas gracias por los 300 suscriptores, básicamente. Así que, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Chau cracks, espero que se cuiden, nos vemos.